...guión técnico a tratar de eh, sacar, dejarlo ordenadito para poder pegarle una leída y sacar de ahí todos los... Eh, bueno, imágenes, sonidos, todo, todo, todo el, el conjunto de assets que necesitamos y también para dejar en claro los, eh, las, las mecánicas eh, y demás sistemas, bien... Como les dije en un mensaje pasado ahí en el Telegram, vengo recontra atrasado, porque bueno, nada, eso. <risa> Muchas cosas. Eh, así que si les parece, yo les comparto pantalla y les muestro a, hasta por dónde estoy. Y, y vemos si eso nos sirve para ya eh, comenzar. ¿no? Ustedes me dirán después también qué necesitan, por dónde piensan ir. Eh, esto lo vamos a hacer. De esa forma O al menos yo le, le, le pedí a José que nos deje laburar De esta forma, ¿no? Cada uno eh, administra sus tiempos Y su, su modo de laburo eh, Nada, vos Sergio, conocés ¿Cómo, cómo es la onda conmigo? Eh, y, y nada, nadie corre a nadie ¿No? Eh, cada uno se compromete a entregar lo que, lo, lo que piensa que puede entregar En la semana Si sí, lo que les voy a mostrar ahora Ah, y comparto Ignorar eh, Yo a José le dije Que para mí fue un gran error Hacer eh, Un grupo de WhatsApp con todos ¿No? En, en, ningún en ningún plan estratégico Comunicacional Un empleado, ya sea Iki, Sergio o yo Debe hablar con el cliente ¿no? Eso no pasa en ningún lado Y no pasa por, por, por, por una cuestión Y con ¿no? WhatsApp, menos todavía WhatsApp. Menos, menos <ríe> Menos eh, Entonces, bueno eh, José está tratando de Que cuando ellos mandan un mensaje Al grupo de WhatsApp Él les contesta en privado Entonces se lleva la conversación Para el otro, para no ponernos En, en, en compromiso a nosotros Porque en realidad... Bien. La, la verdad que el, el detalle de, de, de todo el trato del negocio lo tienen ellos, no, no, no nosotros. Entonces, eh, es mejor así. Por eso también, yo acá, si están viendo, tengo el, el, este, este documento, que yo lo llamo guión técnico, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que yo utilizo para, para mostrarle a, al cliente? El cliente tiene acceso a este documento. Bien, que le tira el flow, le tira los datos del juego, etcétera. Así, medio, un, un poquito en corte, en corte te estoy vendiendo esto, ¿no? Acá hay mucho detalle, eh, o sea, falta mucho detalle técnico y, y nada, lo hago así justamente para que lo puedan más o menos leer ellos. Claro, entender. Claro, ellos tienen acceso a este que ustedes están viendo. Bien, y ellos acá me van a nos, nos van a poner, a jo, José y yo también tenemos acceso a este, y ellos nos van a tirar eh, los datos acá. Y todo lo que le pidamos, se los vamos a pedir por mail, mensaje, lo que sea, pero también le vamos a dejar eh, mensajes acá. Che, mirá, me faltan los nombres de las temporadas, ¿no? De las de las temporadas y las categorías 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y, y los arrobamos. Eh... Y ellos cuando van completando el documento este Con lo que necesitan completar Dejan sus dudas también, sus preguntas Les vamos contestando Este documento en la semana yo lo copio Y lo meto eh, en desarrollo Que es donde está, como dice acá, copia ¿No? Y este sí, lo manejamos nosotros Y acá nosotros nos peleamos En este otro no, nosotros no, no, nos agarramos a la puteada Lo que sea Pero sin que ellos estén Bien, entonces después la claro. comunicación, la comunicación que la maneje, que, que la maneje José, nosotros, yo esto es lo que le dejé clarito a José también eh, nosotros nos dedicamos a hacer el videojuego, nada más. Sí, pues, aparte, más que nada, mira porque obviamente que yo yo me conozco y dentro de todo lo puedo manejar, o sea, no tuve problema, pero la realidad es que bueno sabes otro empleado, otra persona en casos normales no lo va a poder manejar. Y no solamente eso, sino que también es como que también maneja los intereses de un equipo cuando, por ejemplo, ya hay un director. O sea, si no, ¿para qué está el rol de director? No tendría que existir. Entonces, está bueno claro, que... Claro, hay. claro, claro. Eh, no, pero ellos son de... de Aparte, el cliente siempre pide. Eh, oh, hola, Iki. Che, mirá, ¿será posible que agreguemos tal cosa, tal cosa, tal cosa? De, y y Iki, que, que, que está despierto de noche. ¿no? Cuando todo el resto del mundo duerme y, y contesta y le dice que sí, y nosotros no, el resto se desayuna con que hay que agregar no y no podemos volver atrás porque es pisar nuestras propias palabras. Eh, o a Sergio, che, Sergio estaría bueno agregar cuatro, cinco, seis jugadores más y, y Sergio responde, bueno, yo podría hacer dos o tres. Y es más para, para, para esos detalles, ¿no? no y para también. que tampoco se desvirtúe después la conversación, por ahí se, se pueden hablar de otra cosa, ¿viste? Pero, a las 6 uff uh, vinieron afiladísimos, afiladísimos, y nada, yo tenía abierto, el guión no, sino el otro documento, que es el, la, la propuesta, y a cada cosita que me que, que, que decían, y estaría bueno que el juego pueda linkear, no está bueno se puede hacer sí para otro desarrollo nosotros claro. acá esto eh, está está bueno eh, mantener una, una relación amena y todo lo que vos quieras pero eh, también tenés que saber marcar que no somos amigos o sea nos claro. conocemos eh, es un negocio o, es un negocio o sea es un negocio y, y ojalá termine en una amistad y ojalá algún día podamos ir está nosotros bien. y comer un asado allá o ellos eh, ojalá ¿No? Eh, Pero negocio es un negocio Asado Corta. de merca vas a comer en Colombia <ríe> ¿A, dónde va? ¿A dónde va usted señora? Voy a Colombia a comer una asado con un amigo ¿A dónde va? <ríe> Qué hijo de puta Bueno, nada este documento yo lo voy a seguir tocando eh, Ustedes ya lo vieron Ustedes el que, están, el que van a ver Es el, el que tenemos nosotros ahí en, en desarrollo Este es el que tenemos en producción Que ya lo estoy retocando Y dejando bien en clara algunas cosas acá ¿No? De, de, de qué es lo que va a tener Y qué es lo que no va a tener Claro También el, eh, Nada, eso eh, Sí me interesaría pa hacer eh, repaso de este del flujo, de cen, del flujo de las escenas, de, de las temporadas, el flujo de las categorías y el flujo de los penales. Que es desde ahí, desde donde van a salir todas nuestras dudas y de ahí vamos a saber si, si seguir eh, por dónde cada uno empieza. Cospado, ¿sabes ¿Es? si al final José preguntó si, porque por ahí se le pasó, no? Pero iba a preguntar si en el menú al final ponían al principio un menú principal o si saltaba directo. Porque viste que ellos querían, por ejemplo... Sí, claro, eso sí. José me, me lo dijo a mí, me dijo que sí. Que él quiere que haya un menú principal. Listo, nosotros te hacemos un menú principal. Listo. Si los Colombo dicen que no quieren, bueno, lo que hiciste vos. Y, y ya está hecho, hay que pagarlo igual. <risa> eh, nada, el flujo principal, el de las, el de las temporadas es así. Splash screen menú principal... Va a tener un, unos botones ahí. Creo que yo algo de eso estaba haciendo. Bueno, ah, bueno. el splash screen es el logo de, de Champ Productions y nada más. Después, automáticamente, como es en la primera, si es la primera partida, después de instalarte el juego, te pide entonces nombre, mail, contraseña, iniciar sesión o crear cuenta. Bien. Eh, acá yo voy a aclararles en el documento que el tema de recuperar contraseñas y, y, y demás queda para ver después. Bien, okay. acá si te olvidaste la, la contraseña, bueno, ya fue. Ahí abrí un fondo, o eso ya va a ser otro, otro documento que va a contener cómo va a estar diseñado, digamos, esa. Eso el es... guión técnico tiene esto, eh. Mirá, a ver eh, flujo de escenas, gameplay. Gameplay, es splash screen, tap en el icono, me falta agregar el icono acá, ¿no? Claro. Esta es la primera pantalla, menú principal, te cuenta qué es lo que hay y te tira más o menos lo que va a tener. Claro, eso sí me acuerdo, pero digo, viste que por ejemplo tenés loguearse, usuario, contraseña, ya viene con... Va acá arriba, va acá arriba. Sí, claro, ¿ves? Oscurece la pantalla. Ah, ok, okay. acá oscurece ahí. la pantalla y te tira eso nombre mail contraseña iniciar ah, y, y crear eh, y acá vos tomate la libertad de hacer las validaciones que tenga que hacer no claro. eh, nombre no sé no más de 40 caracteres sin caracteres especiales eh, no sé el mail lo mismo con el formato de la arroba la contraseña y okay. hacerlo lo, lo más fácil que te... Que ¿Y te mail llega, al final lo requieren o, o es por una sí, cuestión? Ah, okay. Sí, mail, mail sí. Eh, ¿Cómo es? Justamente porque si vos te instalas el juego en otro en otro dispositivo o reseteaste el tuyo, si pones correctamente todo lo que habías tenido, tu cuenta va a estar en esa eh, sesión. Y si te olvidaste, bueno, como vos dijiste la otra vez, Lola, muchacho esperar la sí. próxima versión sí. y, y recuperar eh, nada, yo acá puse una pantallita de, de, de carga con la pelotita Que, que gire, que sé yo, no sé vos, vos verás ahí o si no, no, claro. no, no espera nada y ya fue eh, ¿Y Automáticamente, el... sí Sí, sí, no, no, decime, decime, termine Automáticamente una vez que vos te logueás eh, y, y nada, y ya empezás Te lleva otra vez al menú principal Pero al toque te lleva al eh, tutorial Bien, el tutorial lo ayer me ayer no el martes me dijo José de que tiene que ser una pantallita aparte bien o sea que, que no figura acá en el mapa ni nada no claro y que, y que está antes de, de todo no eh, en donde el jugador va a patear cinco penales van a haber cinco preguntas cinco preguntas nosotros les pedimos que sean preguntas estúpidas a, claro. a ese nivel no o sea de qué forma tiene la pelota no Cuadrada, redonda, claro. triangular, cosas así. Como para que el jugador simplemente sepa qué es lo que tiene que apretar, dónde tiene que tocar, dónde va a haber sus puntos, eh, nada. D dónde está ubicado todo, ¿no? Que no vaya a probar ya en el juego. Eh, acá posiblemente hagamos que la computadora no... O sea, que la CPU no, no meta ni no un solo que... gol. Claro, para... Y si el pelotudo no... <ríe> No metió ni uno tampoco, bueno, qué sé yo, pasa igual O sea, esto lo pasa igual Porque es nada, nada más para que sepa qué es lo que tiene que tocar Y, y ya fue eh, Tengo que completar esta pantalla, verla bien. Eh, sí. yo la bien Yo me descargo esto así yo eh, ¿Cómo es? Me descargo estas imágenes Estas imágenes tienen mil... Son, son Full HD, 1920, 1080 las descargo y las veo en el celular. Y ahí más o menos después voy moviendo los botoncitos, viendo dónde ubicar las cosas. ¿no? Yo les pido que en algún momento, si pueden, hagan eso. Yo voy a ir subiendo estas imágenes también en el en el ¿cómo es en el Drive y que me den su opinión, ¿no? Qué, qué les parece la, la, la usabilidad que tiene. Claro. Bien. Eh, una vez que termina de jugar este, eh, este tutorial, ya directamente va al menú principal. Y el menú principal, sí, va a ser ese fondo, Mapamundi, en el fondo, que va a tener las, la temporada 1, se llama hasta ahora, hasta ahora no han pasado nombres para las temporadas. Claro. Y en esta temporada 1, sí, se ve la, la categoría claro, claro. Copa América, Selección Colombiana, Arquero, Liga de Campeones y Trofeo. Eh, no nos dijeron dónde tienen que estar ubicadas, tampoco, se lo, se lo claro. pedimos. Y cuando nos digan, yo le cambio el lugarcito a esto porque tienen que estar donde ellos dicen. Y es Pero el sí acá, Claro, es un clicable, es un como es un, eh, un texto cliqueable. Y acá sí, van a estar estos tres botones que pidió José, que es jugar, opciones e info. Ah, ok. ¿Bien? Y el fondo está opaco cuando están esas opciones, porque si no van... y, y yo creo que. <ríe> Qué buena pregunta. No, lo que, lo que podemos hacer es, fíjate que las esto está eh, bloqueado. Claro, con candado. Sí. Bien. Claro, está bloqueado. Entonces, cuando el jugador, en, en una primera partida, estamos diciendo, no, yo vengo del tutorial, gané, perdí, empaté, la mierda que sea, vengo acá, lo único que puedo tocar acá son estos tres botones, nada más. Okay. Bien, en jugar, bueno, juego, desaparecen estos tres botones y se, y se habilita Copa América. Siempre va a haber una categoría en cada temporada. ...que va a ser la primera que esté habilitada... ...y el resto cerradas. Claro. Recién cuando esta primera... La, la, ...la juegue y la pase... ...se van a deshabilitar... ...las tres siguientes. Selección colombiana, arquero... ...y Liga de campeones. Para que el jugador pueda elegir a dónde quiere ir. ¿no? Okay. Y la última se desbloquea... ...cuando eh, ya jugué... ...las otras tres. En opciones, okay. va, en opciones va a haber... ...solamente... Eh, no, solamente no porque eh, José quiere por separado El sonido y la música Bien okay. yo, yo la verdad lo metería todo junto En uno solo, porque aparte Vos cuando estás jugando los penales Lo que vas a tener, o al menos me imagino yo Es sonido ambiente uh -huh. No música Entonces como que, qué sé yo, música va a haber acá ¿No? En el, <ríe> en el, menú. el menú claro Cuando elegís la, la, la temporada y demás Qué sé yo Nada, lo, lo vamos a hacer así y después vemos. Eh, eh, y en info van a estar todos nuestros contactos. Y esto sí me gustó, la idea de poner el botón acá grandote e igual al de opciones y el de jugar. Claro. Como, como dándole la misma jerarquía. Ah, bueno. ¿no? Entonces el, el jugador en algún momento y se va a meter acá. A ver, ¿quién carajo hizo ¿Qué, esto? ¿Qué pasó? ¿no? Ahí, claro. y, ahí, y ahí nuestras fotos, ¿no? Se asustan o vuelven más. Claro, no viene más. Y en opciones eh, también la lateralidad va a estar eso ahí, no, o no al final. Es... No, me dijo que saquemos eso. Ah, buenísimo. Me dijo que saquemos eso y, y, y, y lo vayamos charlando, ¿no? Y, y seguramente bueno. lo vamos a patear. Se lo vamos a patear. Ya, ya, ya como me lo dijo, yo sé que lo, se lo vamos a patear claro. eso. Mejor, eh, qué sé yo. Sí, una cosa sí, si, podemos, si podemos ahorrar. Eh, bueno, y acá va a estar la barrita de, de, de, porcentaje, de, de progreso, sí, progreso, claro, de porcentaje, eh, acá va a estar el logo. Esto a medida que vayamos sacando los assets, eh, yo lo voy a ir completando para tener lo nuestro, ¿no? Eh, y que sea eso también lo que está en el, en el guión. Bueno, el resto de imágenes todavía no las, no las retoqué, así que... Ok. Pero, acá en el guión... Eh, no es estaba ya a punto de entrar en eso en el, en el tutorial pero lo que yo quiero ver es esto esto nos tiene que quedar claro a los cuatro de cómo funciona esto eh, el flujo principal dijimos splash screen menú principal eh, esto tengo que arreglarlo porque acá falta el tutorial acá no eh, Logueo, usuario disponible si sí, no si no vuelve bueno una vez que, que vuelve al menú principal, se va al tutorial, termina de jugar el tutorial y empieza a jugar las eh, temporadas. Copa América, obviamente, es la, la, la primera que está abierta, termina de jugar Copa América, se abre Selección Colombiana, Arquero y Liga de Campeones. Juega, juega, juega, juega. Bueno, cuando ganó las cuatro, si ganó las cuatro, prosigue. Si no, bueno, sigue jugando hasta ganar las cuatro, esas cuatro eh, temporadas. Si ganó las cuatro... Perdón, categorías, estoy en la primera temporada okay. Si ganó las cuatro categorías Va a la de trofeo Se abre la de trofeo okay. Si no gana la de trofeo Vuelve, ¿no? Y tiene que volver a jugar la de trofeo Hasta que hasta que la gana Una vez que la gana Se va a una pantalla final Que con José habíamos dicho que, que usar uno de los mismos fondos Por ahí un poquito eh, más, más grande Que se vea al arquero eh, no sé, llorando que, Algo así vamos a inventar Algo, algo sencillo también sin mucha, sin mucha vuelta Porque esto ya es El, el, el, el, ¿cómo es? el final de la temporada Y automáticamente claro. después Empieza la temporada 2 Y vuelve a hacer todo ese flujo okay. ¿no? Eso es eh, en, eh, en escala lo más grande ¿No? Eh, el flujo de las temporadas Después está el flujo de categorías que acá es donde entra el tema de la publicidad y demás eh, va? A ver, un pelín bueno selección de categorías juega la primera eh, Copa América bien va eh, recuerdan que tiene cada categoría tiene tres rondas de penales son tres rondas y eh, las rondas tienen cinco penales no un sexto si empatan el jugador tiene que ganar por lo menos dos de esas rondas ¿Bien? Entonces, juega ronda 1 ¿Ganó? No Si no ganó eh, Se le ofrece ver publicidad ¿No? Para volver a jugar ¿Bien? Y, y es una publicidad Larga ¿Vos ronda ¿bien? le llamás a cinco penales? A los cinco y, y el sexto digamos? Exactamente ah, okay. Exactamente entonces, eh, si decide que sí, se le muestra el nodo, se habilita el nodo de publicidad, mira la publicidad, eh, esto, lo, esto lo, lo va a mirar por motus propio porque lo eligió, por eso es publicidad larga, y vuelve a jugar la ronda. Bien. Eh, ¿Qué pasó? Estoy quedando sin batería, ¿qué onda? ¿Está enchufado esto? Estoy quedando. no se me apague la compu y está, si no tengo clase ahora eh, bueno si no bueno, si no ganó elige eh, tiene para elegir ver publicidad o no si elige que ver publicidad para volver a jugar eh, oh. ve la publicidad larga si dice que no, ve una publicidad corta y va directamente a la ronda 2, aunque haya perdido bien eh, porque puede ganar todavía la 2 y la 3. Okay. Siempre, siempre, desde la primera ronda siempre va a ir a, a la segunda. Eh, juega la segunda. Si no ganó, se le propone ver un video largo para volver a jugar la ronda 2. Si acepta, ve el, ve el video de publicidad y vuelve a jugar. Si dice que no, entonces el sistema pregunta, bueno, ¿ganó la ronda 1? Si ganó la ronda 1, lo deja pasar. Claro. Si no ganó la, la ronda 1, ya tiene dos perdidas. Pinchos. Entonces, ya está. Sí, mira publicidad cortita y vuelve a empezar. Eh, y en la ronda 3, lo, lo igual. Ganó. Si no ganó, bueno, ver publicidad para, para, ver, para volver a jugar. Y si dice que no, mira una publicidad corta. O sea acá lo importante que, que no sabías que tienen que ser consecutivas las que gana, no es que puede saltearse una, que yo ganaba una hoy y pasado mañana gana otra y perdió en el medio dos. O sea, tiene que ganar tres conse eh, dos consecutivas, perdón. Eh, tiene que ganar dos de tres. Claro, okay. de, dentro de la categoría, las, las tres rondas de penales que tiene la categoría, tiene que ganar dos de tres. Claro, claro. Eh, es eso. Eso en cuanto a, la, a, la, ¿cómo es? a, la, a lo que es el flujo, el flujo de categorías. Y, y, bueno, cuando ganó, no si ganó los tres o ganó dos de tres, eh, el sistema lo que pregunta, bueno, ¿esta categoría es trofeo? Si no es trofeo, bueno, se hace una pequeña animación otra vez, ahí ve, ve una publicidad y vuelve a jugar uh, Ah, la claro, lo que claro, para ver la siguiente categoría Ahora, si es la categoría trofeo Entonces va a pantalla final Porque quiere decir que cambia de temporada okay. Bien La okay. categoría trofeo es la última eh, Nada, esto es lo más, lo más clarito que, que, que lo pude hacer Si no se entiende, bueno, después me, me chiflan Y vemos cómo, qué forma le damos Y después está el flujo de ronda de penales qué esto es eh, juega el penal 1 Juega el penal 2 Juega el penal 3 Juega el penal 4 Juega el penal 5 Al mismo tiempo la CPU hace lo mismo ¿No? Con sus diferentes eh, grados de dificultad y demás Después de que termina el quinto penal Entonces el sistema pregunta ¿Ganó? Si no ganó Pregunta ¿Empató? Si no empató Quiere decir que perdió Ve una publicidad corta y vuelve a empezar. Bien. Ahora, si empató, va al sexto penal. Un único penal. Bien. Y, y acá, bueno, eh, otra vez, la, la, la inteligencia artificial tiene un grado de dificultad dependiendo dónde está. Eh, y acá vuelve, se vuelve a preguntar si ganó o no. Si no ganó, se le ofrece la publicidad larga. Si no acepta la publicidad larga, sí o sí ve la publicidad corta y vuelve a empezar. Bien. Eh, si ganó, ya sea porque ganó los no sé, en los penales o ganó con el sexto, el sistema pregunta si es la tercera ronda de la categoría trofeo. Bien. Si es, bueno, pantalla fina, publicidad corta y se va para la temporada siguiente. Si no... Pregunta si es la tercera ronda en cualquier otra categoría, ¿bien? Si no es la tercera ronda, lo que hace es ir a la siguiente ronda, ¿no? Eh, porque es, o sea, será la 1 o la 2, entonces. Y si es la tercera, publicidad corta y sale para jugar la siguiente categoría. Eh, entre cada penal, por ejemplo, suponete que lo acierta o que lo falla algún festejo o algo, algunas cosa en el... Y, es ese... No sé si ya viste los assets que pasó... ¿Dónde está ahí? Trivia, desarrollo, arte, acá. Estos, los assets que pasó... Que ya subió en el Drive, ¿cómo es? Sergio, tiene una pequeña... un pequeño Este es el festejo. Ah, cierto que lo había mostrado también en, el, en claro. las reuniones. Sí, están claro. eh, Creo que los pasó también en el grupo WhatsApp y en el Telegram están los... Eh, sí, los, sí, ese es el festejo. Bien, todo, todo rapidito, viste. Lo, lo vamos midiendo a ojo Iki esto, porque Dale, no no, no, sí. no, queda, no queda otra, viste. Y si falla es, eh, y si falla tiene también una ¿no? es, esta es la de festejo y, ah, y, este es, de, de todo. y este es de fallo, claro, se, se lamenta. ¿Esto ya es usable, esas plantillas o, o están en, ¿Sí? en adaptación? Ah, sí, sí, okay. sí. sí Esto ya, ya es para meterlo, empezar a hacer pruebas, fijarte cómo queda. Eh, voy a... esto <ríe> Sergio está cansado de oírme ya, seguramente, pero yo siempre digo, nada de lo que acá está escrito o nada de lo que acá, eh, o la gran mayoría de lo que se dice, nada es fijo, todo es dinámico, todo depende de la comodidad que tengan, que se hagan ustedes para, para laburar. Si vos decís, che, no, mirá, eh, acá tenemos que modificar esto, me sería más fácil, bueno, le buscamos la vuelta y, y yo la trato de dibujar bien ahí, que soy yo para esto soy especialista, bien, <ríe> para guitarrear en los documentos, eh, y, y, y nada, y, y pasarles la noticia Tanto a José como, como a los Colombo Para que se queden tranquilos y Que sigue funcionando igual La funcionalidad no se pierde Pero esto por acá es mejor Lo vimos desde el diseño, el balance no claro. Así que Nada, eh, nada, nada es fijo Bien, Si ustedes ven que hay algo Que puede llegar a quedar mejor Y no nos va a llevar más tiempo ni nada eh, Le avisan a José Y lo, lo charlamos Y nada, vamos para adelante hasta acá, bueno, yo tendría que arreglar solamente este primero eh, para agregarle acá el tutorial, ¿no? Pero después esto, estos diagramas de acá, más o menos creo que están... Había que mirarlos un par de veces para terminar de entenderlos, pero eh, tampoco es la, la gran cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy yendo por acá, corrigiendo, metiendo, contando cómo va, cambiando las imágenes, ya poniendo estas más o menos, todo fíjense que todo yo lo pongo como imágenes de referencia cuando tengamos imágenes finales le saco esto, y son imágenes finales claro. bien eh, nada, esto para tener referencia visual ¿no? estos assets también están todos en el drive ¿eh? por si eh, necesitan playholder o, o inspiración, lo que sea eh, están acá no sé si los vieron, están están eh. sitiados porque nada, son, son sí, sí. muchos me dijo, no sé que por ahí había alguno que se podían usar de ahí eh, De ahí podemos usar lo que querramos De sí. ahí podemos usar lo que querramos, eso, eso es nuestro sí. Bien, eh, como es Y, y nada, si, si querés bajarlo para copiarlo, para calcarlo o hacer algo similar, eh, genial Y si no, si dicen, no, esto lo vamos a usar tal cual, listo Sí eh, me gusta, no, habría, claro, habría que ver nomás el tema del color y eso Claro, Pero... y el tema también que estos assets, los de, yo los tengo, yo me los bajé todos acá también Estos assets son muy pixel art, claro. eh, esto es re 8 bits Claro ¿Ves? Muy 8 bits y lo nuestro es un poquito más, más pulido, sí, más. ¿no? Así que, pero pero de, de playholder Mientras tanto sir, sirve Y también para ejemplos sirven Yo esto lo uso en la universidad, boludo <ríe> le, le estoy sacando jugo a todo, todo ¿eh? Eh, Nada, eso Bueno eh, Quieren que, que hagamos una cosa Ustedes Yo en, en breve, al terminar el día Hago la copia ya de este guión técnico Lo meto en el, en el, en el en el grupito, en el grupito. <risa> En el drive les cuento, les, les aviso y le pegan una leída hasta donde yo ponga un título grandote hasta acá, ¿no? Eh, nada, y nos vamos dando una mano ya para empezar a hacer cosas, ¿no? Onda. Y, y, bueno, y ahora cuéntenme ustedes por dónde piensan entonces agarrarlo. Yo con este guión que estoy haciendo y ayudándome con el Figma, Voy viendo pantallita por pantallita y después en el en este documento eh, que tenemos acá, que dice, está en desarrollo, que dice backlog, ¿no? Voy sacando las, las cositas que hay que hacer. Bueno, esto es diseño y producción. Esto es prácticamente tarea continua, así que okay. lo vamos a estar haciendo siempre. Pero, por ejemplo, Sprite Sheet, ejecutor de penales. Esto ya creo que está todo. Entonces, directamente sí. acá, pum, hecho. Eh, spray G de arquero, hecho. Spray G hinchada, eh, bueno, como no está. Pero yo acá voy agregando, por ejemplo, donde dicen botones y demás, mirando el, la, la, la, como es la pantallita que yo voy haciendo, digo, bueno, necesito un fondo. Ese fondo tiene que ser así. Necesito, eh, bueno, tres eh, in, ¿cómo es? Tres, eh, acá... Cajitas para, para introducir nombre, mail, contraseña Necesito dos botones Necesito el logo, necesito esta cosa acá abajo ¿No? Y, y voy sacando También con el tema de la música La música la van a elegir ellos ¿no? Nada, eso Así voy a ir completando acá Así que cuéntenme ustedes qué les parece Por dónde arrancamos eh, Cómo empezamos a planear nuestras entregas ¿No? O sea, de acá para el próximo viernes ¿Qué podemos tener eh, de assets o eh, ya algo programado para ver en pantalla o eh, cualquier otro tipo de avance ¿bien? Eh, el juego completo ¿no? ojalá <risa> <sabe> que... <risa> <risa> ah, ya te mandaron el, el, el maletín con la merca bueno. <risa> sí, la, la sí, toda ya <risa> No sé, eh, vos Sergio, que estás laburando así por ahí, también, si querés, contabo así no te... Yo voy a hablar como hijo de puta, así que primero te digo lo... Camila no, eh. se, se escapó. No, me, perdón, me, sí, me gritaron justo. Ah, lo pasé. Eh, sí, yo escuché. Sergio ¡Vaní a comer! Eh, ahora, eh, no, esta semana todo medio jodida, problemas familiares. Eh, yo arranco ahora, sinceramente ya arranqué con los arqueros, eh, sería terminar eso. Que bueno, ya viste Néstor como laburo, o sea, yo sí, trato de hacer... Por favor, por eso, por eso te traje, muchacho. Yo hago o sea, toda la, o sea, todas las animaciones juntas porque salen todos del mismo molde. Uh -huh. Entonces voy viendo si por ahí estoy en la animación última y veo que hay algo mal, tengo que volverme para corregir la otra. Claro. Entonces entrego todo junto, pero voy a tratar de tener... Eh, si no todos los arqueros, la mayoría de los arqueros Para ya sacarme que es, creo que es lo más difícil Son los, los arqueros claro. y, y eso, que sí Y el spray de eso en parece que va a ser más complicado Porque por cada tajada del arquero queda en una posición distinta claro. Así que uh -huh. va a ser más larga Cada arquero capaz que va a tener su propio festejo y, y encima son cinco arqueros también Claro, sí, no, pero eso Por ahí no es tanto Porque copio y pego y cambio color ¿no? Sí, sí, sí Perfecto, ¿y botonería se encarga José? Él me dijo él eso, me dijo eso sí. ah, bueno, Listo. Entonces, después hay que ver, me dijo del, del menú principal sería sí. un estadio o algo así Pero ahora vos me mostraste esto y como que entra la mecánica distinta Así que eh, no sé cómo, cómo me, será de, el, el fondo del menú principal Y claro. yo, yo lo había hablado con él de que tenía que ser eh, Como está en el juego de ellos el, el, el mapamundi ese Si fuese un estadio, bueno, lo que tenemos que ver Entonces cómo meter las categorías por. Claro, tendrías que hacer algo sí. sí, no, no, no, con hecho... él. Ya, ya ahora yo me lo anoto y lo pregunto, y más que preguntárselo, se lo defino así, no, no damos vuelta. Viste, oye, pero es que mí lo pregunto a los colombianos, no le pregunte nada, vamos a hacerlo, le mostramos. No <risa> ver si encuentro. Eh... ¿Qué pasa que él me mandó esta imágenes de, sí. de juegos, juegos reales, y mandó la pantalla sí. de uno que le gustó. Bueno, no déjame lo voy a encontrar. Déjame que... Bueno, okay. we, bien. Si él te envió algo, una referencia que a él le gustaba, déjame que yo me lo anoto y le mando un mensaje y le pregunto bien entonces. Sí, sí. Así no nos ponemos a hacer... Escribir, justo. No, al grupo principal no, no lo mando al grupo principal. No, te lo, te lo habrá mandado a vos porque él le eh, hace así. Sí. Un sí. <risa> eh... mail, no, no me acuerdo ni por dónde me mandó. Menú principal. Ver. Okay. Sí. Bueno, joya. Yes. Y, y nada. Um... En cuanto haya cosas, uh, vos ya sabes. En cuanto tenga algo, lo subí, así ya yo puedo usarlo y, y ya también lo tiene a mano Iki para implementar. Y y lo meto. Yo lo meto de una. Vale, eh, pregunto uh -huh. entonces, primero como para saber para dónde ir, ¿no? Porque primero quiero saber unas cosas. Por ejemplo, ¿viste en los menús que los botones? Bueno, como dijimos, lo no va a hacer José. Pero. ¿Él los va a enviar en el tamaño final o yo tengo que buscarle un tamaño a esos botones o ya hay un tamaño de diseño que está preestablecido? O sea, ¿eso lo voy a ver yo a ojo o Mirá, eh, nuevamente estamos diseñando y desarrollando al mismo tiempo, así que yo eh, hago, hago el, las, las pantallitas y no aclaro qué tamaño tiene que tener, ¿no? Porque claro. eso al final al final te, te lo dejo a tu ojo. esa experiencia, ¿no? claro, vas probando. Eh, el... Sí, sí. A mí me encantaría poder hacer el backlog como, como tiene que ser, ¿no? Y, y claro. poner, bueno, este botón va tan al lado, tiene tanto por tanto, eh, y poner referencias, ¿no? Y el link exactamente a la referencia, pero me va a claro. mono. Bueno. Dos meses. Sí, sí. sí. Bueno, yo, yo, yo dos meses necesito para hacer el, el desarrollo o sea el, la documentación ¿no? y después durante un mes, mes y medio, trabajo con un artista haciendo los assets, probando cosas, maquetando, yo maqueto en el Figma eh, y, y recién cuando estamos ya más o menos seguros, sumamos a los a los programadores para que no tengan que estar programando dos, tres veces las cosas porque no las no, no las medimos bien, viste claro, sí, que, veces, sí, sí. que igual va a pasar en, en algún Obvio. punto siempre pasa y a todo y todo como digo es flexible, sí. dinámico, bien, no es rígido, pero se trata desde el diseño eh, evitar ese doble ahorrar, claro, ¿no? el Banfield Ban eh, cuánto eh, le llevo? por, curiosidad como... el, el, Ban el Banfi yo lo diseñé en dos semanas. A la mierda en dos semanas le hice este documento, este guión técnico. Eh, otro otro guión técnico, ¿no? Ahí te había llegado eh, a vos, la me parece. ¿eh? <risa> <risa> no, dos, semanas. <risa> en dos semanas. En dos semanas se lo diseñé. José se lo, eh, lo, lo mostró a José, obviamente, primero. Eh, ahí teníamos otro socio <risa> también. Eh, pero en ese equipo de desarrollo éramos como ocho, nueve. Claro. No, eramos, eramos muchos Y se desvirtuó todo también Porque todos hablaban con todos a ver, a Y le llegó mucho El desarrollo sí. final, digamos, de ahí Nosotros lo terminamos no completo, Nosotros lo terminamos Terminamos en noviembre eh, O sea, o al menos Ahí, ahí finales de noviembre fue eh, donde, donde yo dije, bueno, punto final Yo hasta acá, o sea, más, más no puedo hacer y, le, y quedó José Con el otro muchacho, el, el, el otro socio Federico Wiener y los dos programadores y ellos hicieron los últimos ajustes, digamos, no sé qué habrán hecho porque para para, para finales de noviembre ya estaba entero, ya, estaba entero el juego. ya, lo, teníamos, ya lo teníamos colgado ahí a, a la PECA en, en, en la web y todo. Eh, hicieron, el yo creo que llevaron, les llevó más tiempo el, el tema de las, las publicaciones. ¿Viste? Eh, porque publicamos en iOS también. Claro. Eh, sí, y sí, eso es, es un bardo. Yo estoy okay. publicando en iOS. Bueno, con, con Sergio, ¿viste? El, el, el videojuego para Camusi eh, Bueno, después te iba a preguntar, bueno, eso que, que es bastante básico. El tutorial creo que todavía lo están puliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, las preguntas que van a ver. Las preguntas ya están, ¿no te las pasó, José? ¿Te no, la, todavía no. Te, bueno, las subo ahí en el. En el ¿Cómo es? Eh, en el drive y te, te arrobo, te pongo ahí un link, te mando en el grupo, lo que sea. Ok, y yo tengo que ponerle indicaciones también, eso a, a mi parecer, o va o a ver por ejemplo, que le diga al jugador, acá está el botón para, no sé, para hacer... Full eh, de... Sí, porque justamente es un tutorial. Eso es lo que quiero terminar de armar hoy sí o sí. Ah, ok, eso todo. Para que vos okay. tengas ya desde el lunes, y yo estoy apuntando al lunes, ¿viste? Listo, no sé listo. si vos tenías pensado laburar... Este sábado, domingo, no. <risa> claro, claro, por eso voy preguntando para saber para dónde voy a agarrar más o menos para arrancar. Eh, eh. Pero para el lunes el tutorial por lo menos ya lo tengo terminado y después sigo avanzando. Y el flujo va a estar ahí. El, el paso a paso de, de que, que hace el jugador, o al menos yo voy a intentar lo, lo, hacerlo lo más fielmente posible... Eh, nada, y cualquier cosa que no entiendan O que crean que pueden mejorar Lo que sea, a mí me recontra sirve A mí No me sirve que me chupen las bolas No me sirve, no, vas, no quiero uy oh, mirá qué bueno, no me sirve Yo necesito que me digan Che, negro, mirá, vos te estás comiendo las S Bueno, dale Ahí le pongo le pongo la ficha ahí, entonces eh, Nada, quiero vivir Mis últimos, mirá eh, eh, La próxima semana cumplo 40 años el 4 de noviembre, cumplo 40 años No voy a vivir Otros 40, pero los quiero vivir Mejor que estos primeros Estos primeros 40 Entonces quiero Quiero mejorar Quiero ser mejor No, no, sé. <ríe> no bueno, yo no, no, no voy a bajar los brazos, no, no voy a bajar Nada, los brazos. Está bueno me... eso que decide irse a la mierda ¿eh? yo, a, a mí si me sale, me bueno sé, No sé quién mierda me va a querer Pero bueno <ríe> Todo se puede, hay, hay que poner, Vamos ¿no? a ver pero, bueno, después otra cosa, los jugadores y los arqueros van variando según los equipos, ¿no? eso por lo Según que lo que me dijo ayer, ayer, la tengo con ayer. Eh, lo que me dijo el martes José, aleatorio. Todo, okay. todo aleatorio. aunque ah, ok. Puedes asignar. Vos cliqueas la partida y te tira, digamos... Lo, lo... Claro, vos te tira te... El tutorial, el tutorial si quieres puede poner uno, o que lo tome aleatorio también cualquiera, el arquero claro. también. Lo que sí, eh, que los vaya eliminando. Es decir, si yo en la primera categoría tenía un arquero y jugué con tal jugador, que eso ya lo, no lo tome para la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Que los vaya, que no se repitan, ¿no? Después, okay. cuando empieza la temporada otra vez, bueno, obviamente tomamos otra vez. Pero que en la misma temporada no se repitan los, los arqueros ni los jugadores. Lo mismo con las canchas, ¿no? Recordad que las canchas también van a ser cinco. Ok, dinámica. ¿Viste que sí. querían que vaya a festejar al al, al No, <risa> sí, no, no. Bueno, por ahí por ahí hacemos algo intermedio, que esa bueno. pantalla final sea una pantalla estática en, claro. en, en, en la esquina, ¿no? Y nosotros una copa, que o festejando, claro. algo algo muy muy así re arcade, ¿viste? Sí, sí, <risa> eh, sí. sí, sí. Claro, no, es que esos eran los lo ejemplos que me ponía José. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, claro. yo estaba pensando ir por ahí como para no irnos a la mierda, pero también mostrarles que le estamos poniendo onda. ¿no? Está bien, sí, sí, sí. Escuchamos lo que dice. Eh, ¿Y el Figma ese que tenés, se puede pasar o, o podés pasar alguna imagen? Porque no creo que claro, me de... ustedes no están acá, no están. En el Figma no estoy yo. Eh, ah, no, mirá, ninguno de ustedes. Decime ver tú Creo que uso el mismo mail que hay, sí. Iki Capitán. Iki Capitán 141 arroba Gmail 141 arroba gmail .com Todo mayúscula. Yo te pongo que podés editar incluso, Como quieras, yo con de verlo, o soy feliz. Si tocan algo, avisen nomás, ¿no? Eh, y Sergio, vos eras eh, SP. ¿SD? SD. SD. 11? ¿11? 88. 88. Ah, ah, Arroba gmail.com. Yo lo que creo que entonces, viendo más o menos cómo va, la idea sería poder. Hacer el tutorial, pero primero, para eso tengo que hacer el menú Entonces ahora ya sabiendo más o menos cómo va el menú Voy a tratar de gestionar las conexiones Cómo las va a recibir God y toda la bola Que ya más o menos algo tenía, bastante avanzado de eso Buenísimo Y, y bueno, pero ya diagramarlo en real, digamos Porque una cosa claro, es en claro, un boceto claro. y otra cosa es en algo... Claro, Así que haciendo lo que, lo, lo que al final va a quedar, ¿no? Sí, sí, sí Claro, y de ahí cuando tenga ya el tutorial, bueno Engancho con el tutorial y según lo que vamos teniendo voy, voy, Vamos bien Buenísimo una consulta aparte, ¿no? Que, que se me hizo. ¿Sí? El cartel luminoso al final va a tener eh, publicidad, el que está atrás del arco. Todavía no nos dijo nada eso, José. Eh, yo le mandaría, cómo es, se puede poner algún bar, un, algún bannercito que agarre de, de Google Adsense. Un banner sí, se, en teoría se, no sé si uh -huh. bannercito, pero un banner sí. No, claro, pero, pero un banner así Que, que, que corra justamente por, por el... Ah, vos me decís que, que sea móvil Como una... No sé cómo se llama, un tipo Claro, acá, ves Acá, este cartel ¿no? que, que, que vaya corriendo Google, Una marquesina, ¿no? claro una, una marquesina, exactamente Qué Habría quisiera, que ver habría y, Igual... ¿Tú? ¿Vos sabés no. si, si con IOS tiene, Se puede poner con publicidad Bueno, de justamente eso. eso Estoy pensando Justamente eso estoy pensando eh, Déjenme que le pregunto a Jos A ver qué es lo que tiene él pensado Y de acuerdo a lo que él tiene pensado Yo me voy a poner a investigar primero En, I en, en, en Android no hay problema Vos podés meter lo que vos claro. quieras Donde se te canta el orto En iOS no Y ahí en va mi, mi pregunta, consulta Está todo pixelado, va a ser todo pixelado. El cartel va a saltar en definición. Claro, porque si lo hacemos con Google AdSense va a ser definición. Eh... ¿Y eso? Es que todo... ¿La publicidad es que... final están por Google sí o sí? ¿O todavía lo no están definiendo? Porque viste que por ahí usaban sus propios... Por escenarios. ahora, por ahora, bueno, los nodos de publicidad sí o sí bueno, van a venir por AdSense. Por Ascena, así ah, que, okay. Sí. Después la publicidad en el juego Este bannercito la, Y la hinchada Porque la idea era también meter alguna Alguna publicidad en estos lados Por eso queda así tan, Esto tan apretado en el medio y acá libre eh, era, era publicidad que iban a conseguir Los colombianos Ellos querían ver si conseguían Por eso también están queriendo ya Imágenes y eso eh, Por eso también lo dejamos acá si no, yo hubiese aprovechado más de este lugar, que está muy vacío ahí. Y se me cruzó otra pregunta ahora. Sí. ¿Cómo se prepararía el la pantalla para eso? Porque la publicidad tendría que ir por atrás del arco. La publicidad iría acá atrás. Claro. El arco tendría que estar al frente y atrás tendría ¿Sí? que estar la tribuna. Entonces sí. te, tendría que yo pasar todo por separado. Claro, marcas, todo. claro, claro. acá acá, la marquesina esta no va a ser, eh, eh, no es gran, gran tema. O sea, es hacer, poner, eh, no sé, eh, Firestone, ¿no? Y, y se pega acá y, y hace que se mueva. Claro, no, no, el tema es ese. Yo, sí. yo tenía pensado en armar toda la, la pantalla Arm, grande. Armar la marquesina claro. de una. No, no, no, no, no, porque, no. Yo tengo porque que pasar puede... el campo con el arco y separado la tribuna y en el medio va la todo separado. Bien. O sea, la tribuna separada, la marquesina separada, el arco separado, porque ya te digo, el, el ¿cómo es? si es que va a haber, como es, publicidad, va a estar todo por detrás, ¿no? Y tiene que estar todo por separado porque por ahí, no sé, eh, Terrabusi paga un mes, ¿no? Y al otro mes viene Arcor, entonces hay que cambiar ese asset nomás y, y ya fue. Quedarían como tres que se capas, entonces, más que nada. Por lo que... ¿Arco, sí. arco sí. separado del campo o campo y arco juntos? El campo y el arco sí puede ir juntos. Sí, campo sí. y arco sí. Y tribuna tribuna y marquesina también, porque va, no sé, decime vos, Iki, -ik ¿no? Eh, lado... Aparentemente sí. Eh, sí eh, hay que ver en el camino si no se interpone ninguna lógica, pero pareciera que puede ir uh -huh. tranquilamente. Sí, acá hay dos, dos, dos grupos de objetos entonces: campo, arco y tribunas y marquesina. Acá claro, arriba de todo el jugador, la pelota, bueno, sí, después viene. Claro, acá el, el, el arquero, acá el jugador, el cronómetro es unjado, así que ahí, user interface acá. Y ahí te no tiro otra data, ¿viste? Porque tanto ahí como en el menú, una vez que apretás jugar. Si quiere volver para atrás, suponete, el jugador, ¿tiene que tener por ahí algún botón o algo? Eso, sí, va a tener. Acá va a estar el botoncito de, de configuración, chiquito. Ah, ok. Viste, claro, donde se despliega y, y nada, pero lo tenemos que estudiar, estudiar bien también con José, el tema de que, qué pasa, porque acá vos tenés cronómetro. Claro. Si vos eh, apretás opciones, y bueno, pausá, es una pausa, pero si pausas estás haciendo trampa. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso eso es lo que tenemos que balancear, ver. ¿Qué onda? Es ¿Sí? Nada. Ahí me voy a fijar cómo lo resolvimos en el en el Banfield y ya fue. Está bien. <risa> bueno, ¿estamos todo ok entonces? Parece que sí. Sí, sí. Genial. Bueno, yo voy a seguir con esto. Mentira, yo tengo que entrar a clase, ya van a ser las 3. Bueno, y nada, seguimos charlando entonces, ¿está? Dale, si tienen alguna data sí. o alguna imagen extra, avisen yo. Le, le Genial. Le ah, yo te iba a preguntar, ¿te, te fijaste si ya subieron algo lo, lo, los colombos? Ah, no, me parece que hasta ayer me había fijado y no había nada, hoy no me fijé. Nada. Él lo voy a apretar otra vez a José que le mande sí, un mensaje. José. En la resolución final, al final está confirmada, es 1920 por ¿no? Eh, así ya, sí creo un proyecto nuevo. Tra, trabajemos ahí, sí, trabajemos Full HD porque aparte no, no es... No es no, sí, sirve para todo, si querés portear otro programa. No y 6B, ¿no? Así que... Dale, joya. perfecto. Perfecto. Listo. Cualquier cosa, avísenle todo. Bueno, abrazos muchachos, buen Dale, fin que de... Que vaya bien, saluda a los alumnos ahí. Un abrazo. Oh, estamos hablando. Un saludos.